Jorge Leomay, una cálida bienvenida al programa. Jorge, un, un saludo, un, un gusto poder eh, compartir este, estos momentos de diálogo contigo. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro canciller. Estamos hablando o vamos a hablar del de informe de la GIEI. Eh, estamos hablando de un informe que llevó con eh, analistas independientes ocho meses, por lo menos eh, por lo menos 400 entrevistas, 120.000 expedientes, para estar seguro que nuestra audiencia sabe exactamente de lo que hablamos resúmanos por favor lo más relevante que para usted da a conocer este informe datos que se desprenden entonces de ese trabajo Jorge eh, conocíamos bien que eh, eh, fin de año de 2019, eh, entre octubre, noviembre y diciembre, acá en Bolivia había sido un, un, un tiempo de crisis, un tiempo de violencia, un tiempo de violaciones de derechos humanos. ¿no? El, el GEI sobre, sobre ese conocimiento ha dado certezas en varios aspectos, certezas eh, tristes, certezas dolorosas. Eh, 37 personas, dice el informe, cuando menos perdieron la vida en, ese, en, en esos días, en, en la mayoría de los casos como resultado de la represión violenta absolutamente arbitraria y desmedida de los aparatos represivos del Estado, fundamentalmente las Fuerzas Armadas, ¿no? Que, un, el informe también da cuenta que eh, eh, en esos meses, en, en términos generales, se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que, entre las que están eh, ejecuciones extrajudiciales, eh, hechos de detenciones ilegales ¿no? y torturas en medio de las, de las detenciones ilegales, Atentados contra la integridad física, porque en medio de la represión que se desarrolló y de otros eventos aislados también, inclusive de enfrentamientos entre civiles, pero sobre todo en los procesos de represión de la protesta social, eh, muchas personas resultaron eh, heridas de diferente gravedad, eh, pero generalmente eh, bajo el signo de ser víctimas precisamente de una represión ...desmedida, absolutamente desmesurada. Eh, en términos generales, un, el, el, el informe del GIEI nos dice que hay un ambiente de injusticia... ...porque pese a, a la gravedad de los hechos, eh, si bien se iniciaron a, a algunos procesos... ...estos eh, no habrían avanzado de acuerdo a lo que eh, era previsible de, en cumplimiento de, de nuestras normas... ¿no? Y queda un saldo, un saldo muy grande para la sociedad boliviana para que, se, para que se haga justicia con las víctimas, por una parte por todos esos hechos que ocurrieron y por otro, con la, uh, con la, con la, entre la sociedad boliviana misma, porque el afrontar la verdad de estos hechos eh, puede implicar un paso fundamental hacia afianzar el proceso de reconciliación eh, que venimos transitando ya hace un tiempo atrás y fundamentalmente desde el proceso electoral de, del año pasado, 2020. ¿Cuánta difusión ha tenido este informe y con esa minuciosidad de detalles eh, a través de los medios hegemónicos? Medios hegemónicos que usted mismo, y cito sus palabras, ha dicho que cuando se lanzó el golpe de Estado, usted decía que montaron una campaña mediática impresionante que construyó una mentira, una realidad falsa. Esos medios hegemónicos, a la hora de llegar a este informe, con este grado de minuciosidad, ¿lo dieron a conocer? ¿Se hizo público? Eh, ahí, Jorge, estamos advirtiendo en estos días que... Eh, Está rebrotando, digamos, esa tensión que había en 2019, pero básicamente a partir de algunas declaraciones altisonantes de algunos actores políticos que tenemos aquí y de una corporación mediática que en 2019 fue fundamental en el proceso de la crisis que vivimos para alentar el racismo, para alentar, digamos, precisa, aguatizar la, la, la crisis, ¿no? Probablemente a estas personas y a esta, y a esta, esta corporación mediática ahí no le interesa pues, que se sepa la verdad porque resultarían siendo afectados. Y entonces lo que se ha hecho, Jorge, es eh, desplegar campañas de desinformación absolutamente maliciosas. ¿no? O sea, acá tenemos claro, uno más uno son dos pero en las declaraciones, en las portadas de algunos periódicos, de forma descarada, uno más uno son cinco, uno más uno 0.5, así de grosero está el tema, ¿no? Para tratar de llevar agua a su molino, para tratar de hacer ver, digamos, que eh, todos somos culpables, un poco con ese mensaje, ¿no? Eh, es, es, es complicado, pero vemos, advertimos también, Jorge, que nuestra población está haciendo algo muy inteligente. Yo te lo comento así porque lo he estado escuchando el, eh, en diversos escenarios. Porque cuando empezó a ocurrir esto, eh, nosotros empezamos a decir acá que nuestros ciudadanos, los bolivianos, las bolivianas, o sea, deberíamos vernos en el reflejo de, de ese informe y que para eso había que hacerlo sin intermediarios. El informe tiene algo más de 400 páginas, es extenso, pero está ahí disponible. En, en la página web de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo pusimos también en la de Cancillería para que el que quiera lo pueda bajar. Y vamos a difundirlo para que la gente lo lea sin esa intermediación maliciosa que, que le saca, digamos, los resultados a conveniencia. ¿no? Eh, bueno, pero ahí está, ahí está planteado el tema. Entre ese tipo de eh, personajes, usted se ha identificado, por ejemplo, hasta por el mismo nombre, a Tuto Quiroga, y allá usted lo define como un personaje oscuro, mensajero de odio, paladín de un neoliberalismo que nos lleva al desastre, también mencionó al señor Mesa. En el caso de Tuto Quiroga, ¿es, es un, eh, un títere de Estados Unidos y por eso ese discurso? Bueno, parece estar muy, muy, muy vinculado a, a no diríamos a, a, a los Estados Unidos en sí, porque es respetable el pueblo de los Estados Unidos, a determinados intereses ¿ya? de los Estados Unidos. A, decir, a determinada corriente política recalcitrante eh, y hasta, diría yo, eh, eh, eventualmente supremacista blanca, ¿ya? Eh, y bueno, su mensaje es un mensaje de odio descalificador de las mayorías en este país. ¿no? Eh, lo ha, eh, mira, Jorge, eh, cuando Tuto Quiroga fue designado o así como embajador de la señora Áñez, desbordó todo su, ese, su odio contra contra Latinoamérica, ¿no? O sea, en el caso de México, tuvo un, unas declaraciones altisonantes muy desafortunadas, insultantes para, para, para el gobierno mexicano, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, nada más como una muestra, ¿no? Y acá en Bolivia sigue ese mismo discurso, en términos políticos no tiene ningún peso, o sea, Tuto Quiroga tiene cero de peso, ¿Ya? No obstante, esta corporación mediática le da micrófono, ¿no? Porque sus palabras pueden generar lo que le interesa o lo que quiere hacer, que es atizar el odio, mantener la polarización, porque ese mantener la polarización a estas personas, de alguna manera, al menos ellos lo consideran, les garantiza su impunidad también, ¿no? Y tal vez, inclusive, el, el sueño... Eh, por, por el momento muy, muy lejano de que, algún, de que en algún tiempo puedan volver al, al, al poder del Estado. ¿no? En el caso de la OEA, ¿tuvo algún tipo de reacción cuando se difundió entonces el informe? Bueno, emitió un tuto, o un, un tuit al Magro, ¿no? Emitió un tuit y, y el tuit decía que eh, es la información del GII podía servir para ir a la Corte Penal Internacional, ¿no? y eh, eso Esa demagogia pura, eh, Jorge, porque la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción complementaria o subsidiaria, solo se activa cuando la justicia de un país eh, se vuelve absolutamente inviable ¿no? para llevar adelante determinado tipo de casos. Eh, la realidad en Bolivia es distinta, tenemos algunas dificultades con nuestra justicia, pero nuestra institucionalidad está funcionando y, y vamos a llevar los procesos aquí necesarios aquí en Bolivia. Eh, pero bueno, usted, justamente usted ha dicho: eh, dice usted, yo tengo 20 años de experiencia en el tema de, de la defensa de los derechos humanos. Ha estado usted, es un abogado, ha estado en esto justamente en su especialidad. Y sus palabras: se ha ejecutado respecto a lo que pasó, ¿no? Dice usted: se ha ejecutado una estrategia de terrorismo de Estado para llevar a Yanile Áñez al gobierno para sostenerla. Y esos son delitos de lesa humanidad que deben ser procesados y juzgados como delitos de lesa humanidad. ¿Cuán optimista es usted que la justicia llegue a, a realmente ejecutarse? Jorge, estos procesos van decantando en el tiempo, ¿no? O sea, necesitan que, que la sociedad misma las vaya asumiendo, la gravedad de los hechos, ¿no? Y, y eso a veces tarda, tarda. En, en poder llegar a un momento crítico que permita que la justicia avance. ¿no? Eh, en algunos sectores de nuestra sociedad ahorita todavía están como en negación, ¿no? o sea, de repente eh, han masacrado en Sencata a 10 bolivianos, conciudadanos nuestros, y una parte de nuestra sociedad anda tratando de justificar eso, en eh, eh, cosas como que, eh, ellos eran manifestantes, se han disparado entre ellos mismos, ¿no? O estaban queriendo hacer explotar un, un, una planta de hidrocarburos, por eso es que eh, eh, se justifica que los hayan matado. ¿no? Pero ahí es una cuestión de valores, eh, Jorge, O sea, para, para la sociedad, para nosotros, llevar adelante eh, los procesos de justicia implica el reto de plantearnos cuáles son los valores fundamentales de nuestra sociedad que aplican para todos. Si nosotros ratificamos que el derecho a la vida, la, la integridad física, ¿no? el derecho a la libre expresión son fundamentales, no podemos dejar en la impunidad los delitos, los, esos delitos de lesa humanidad que ocurrieron en noviembre, eh, diciembre del 2019, en, en, ese, en esa etapa de la crisis política que vivió Bolivia. Sí, tenemos que ser abogados del diablo. Acá estamos hablando de mi, uh, mi compatriota Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina, en donde eh, afirma que simplemente esta es la tierra del saqueo, del pillaje. Tuvimos precisamente en Avia la Televisión la oportunidad de hablar con el expresidente Evo Morales, que nos decía, yo cometí un pecado y fue Tratar de industrializar el litio. Bolivia, una de las reservas o la reserva más grande del mundo de litio. ¿Quién tiene el poder en, en su país, es decir, en Bolivia? El poder. ¿Lo sigue teniendo el capital, el dinero y por un otro lado está el gobierno? ¿O el gobierno tiene el poder? Y si el capital es el que sigue teniendo el poder, lo están esperando a ustedes en la trinchera para dentro de poco otra vez... Eh, tirarle otra andanada para recuperar el control de los recursos naturales de ustedes que pueda llegar a ser, eh, enriquecer a capitales fuera de Bolivia? El, el poder, Jorge, es, en gran medida está en este momento en el Estado. Un Estado, un gobierno que ha tenido una elección que lo legitimó con el 55% de la profesión de la preferencia electoral, esa es su fortaleza. ¿no? Eh, su contendor más cercano, Carlos Mesa, con comunidad ciudadana, no llegó ni al 30. Y eh, el paladín de, del discurso eh, radical, de, de ultraderecha inclusive, eh, Camacho, no llegó al 15%. ¿No? esa es, es, es, es nuestra, nuestra realidad digamos. por eso eh, el poder en términos concretos está en el gobierno pero eso no quiere decir que esos intereses del, de, de, del capital, que además no son eh, intereses o poderes que nada más estén acá en Bolivia estamos hablando de cosas que traspasan nuestras fronteras va más allá, por eso Jorge cuando se, da, se, se pone a andar la maquinaria para concretar uh, la estrategia de mantener a Yanine Ayes en el poder como presidenta. O sea, hay una operación internacional, porque nos llegan petrechos ¿ya? para eh, aplacar a la movilización social, para contrarrestarla, para atacarla, ¿no? Y vencerla militarmente nos llegan desde Ecuador, nos llegan desde Argentina en esos días, en, en aviones, ahí, eh, eh, supuestamente balas de, eh, que son no letales, pero que en el fondo lo son, eh, una provisión impresionante de gases lacrimógenos de otro lado, y, y vienen de Argentina adecuado. Eso, eso, eso nos muestra la, la, la dimensión de esa articulación que existía, porque para que lleguen esos petrechos de esos países... Eh, no es que salen de, de sus estados, o sea, sin que sepan las autos, altas autoridades, o sea, eso, eso lo supo eh, Macri en Argentina, eso le, lo supo Lenin Moreno en Ecuador, ¿no? Y lo permitieron, o lo mandaron más bien acá a Bolivia. La, la, las personas que tienen la capacidad de interlocución con estados o con jefes de estado eh, tienen que ser muy poderosas, ¿no? Y, y ahí, Jorge, eh, creo que vale la pena hacer el apunte, esa no fue ya ni años, ¿ya? Fueron, fueron esos poderes oscuros que en los procesos de investigación que se llevan adelante en nuestros países, esperemos puedan develar. O sea, están ahí todavía pendientes de, de, de ser descubiertos. Bueno, por lo menos, eh, digamos, hasta lo que eh, armar las piezas del ajedrez están, están eh, descubriendo es, hay una investigadora en la Argentina que ha estado siguiendo esto muy de cerca y denuncia que por pedido de la CIA el agregado de inteligencia en Argent eh, argentino en La Paz recibió la orden de eh, esto antes del golpe, es decir, de buscar lodo en Evo Morales y de todo el equipo de gobierno para tratar de ensuciarlo tratar de hacer alguna relación con el narcotráfico y así desacreditarlo y ¿Tener justificación? Es decir, cuando usted habla de poderes oscuros, detrás de los poderes oscuros que usted menciona, ¿estamos hablando de la CIA, por ejemplo? Puede ser, pero no solamente la CIA, Jorge. Tú sabes muy bien que Estados Unidos eh, tiene sus, propios, eh, sus propias facciones internas y tiene más de, eh, más de una docena de agencias de inteligencia, ¿no? De diversa índole. En realidad, a veces más, eh, más de tener so es la NAS, ¿no? y cómo nos intervienen nuestras comunicaciones también o sea es la CIA y son de todas esas multitud de, de agencias que a veces ahí no necesariamente incluso responden directamente al al poder presidencial no a veces tienen inclusive sus propias agendas o sea el tiempo es el que va a ir permitiéndonos vislumbrar lo que realmente ha ocurrido. Es como en el caso del plan Cóndor, Jorge, que aquí en Latinoamérica, principalmente en Sudamérica, sufrimos. ¿no? O sea, se fue develando gradualmente y encontrando las pistas y encontrando los documentos, como más o menos estamos haciendo ahora. Si fue un avión a recoger esos pertrechos, para la represión en Ecuador, ya tenemos el, eh, el plan de vuelo, las personas que viajaron y se están empezando a llamar a declarar, igual pasa en la Argentina y están realizando también su investigación, y sin lugar a dudas, o sea, ya está saliendo la información y creo que vamos a poder eh, develarlo, pero hay que saber si en, ser paciente también, porque eso, esos, esos procesos eh, toman su tiempo, ¿no? Hasta que finalmente llega un punto en que se puede armar el rompecabezas y ver con claridad. Pero aún con esa situación, lo que la información que se tiene eh, disponible ahora nos muestra un escenario muy grave, muy preocupante. Canciller, me invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con el canciller boliviano Rogelio Maites sobre el informe que se confeccionó luego del golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos, las masacres y más detalles de lo que ocurrió, enseguida regresamos.